Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia. El tecnólogo en Agricultura de Precisión se define como un profesional en la gerencia localizada de cultivos, con el fin de reducir las ineficiencias en la producción agrícola, aumentando el retorno económico para el agricultor. El Centro Agropecuario La Granja, además de ofrecer servicio de internado totalmente gratuito, brinda subsidio del 60% en alimentación y transporte, ida y regreso sin ningún costo adicional. En el Centro Agropecuario La Granja del Espinal, Tolima, se integran varias tecnologías, tales como sistemas de posicionamiento satelital con el fin de obtener datos georreferenciados a partir de imágenes de satélite, fotografías aéreas, entre otras. Nuestros aprendices desarrollan competencias en la implementación de software especializado, programas de bancos de datos geográficos y sensores. El centro cuenta con equipos de última generación, Nuestros aprendices desarrollan sus prácticas con maquinaria agrícola futurista guiadas por GPS y equipos de avanzada. La implementación de toda esta tecnología les permite a nuestros aprendices un manejo localizado de los cultivos. El Centro Agropecuario La Granja le brinda a todos sus aprendices tecnología de punta enfocada a la aplicación localizada de fertilizantes, insumos, maquinaria y otros aspectos, de acuerdo con las necesidades específicas de cada localidad. El tecnólogo en agricultura de precisión son expertos en reducir los costos en la producción de granos, aumentar la productividad y hacer uso más eficiente de los insumos. Cada uno de nuestros aprendices optimiza la logística de las operaciones a campo, manejan los riesgos de la producción, venden productos diferenciados y proveen trazabilidad a los productos para consumo humano. Nuestros agricultores de precisión Utilizan datos provenientes de satélites y aviones que vuelan a grandes altitudes para ubicar con exactitud problemas de drenaje, insectos y malezas. Saben dónde se necesita fertilizantes y dónde no son necesarios. Descubren enfermedades y fumigan solo las áreas infectadas. Es un nuevo enfoque a la agricultura, sorprendentemente natural, el cual es a la vez beneficioso para el medio ambiente y rentable para el productor. Servicio Nacional de Aprendizaje Sena Centro Agropecuario La Granja, Espinal, Tolima, Colombia. Tu mejor opción.